Una niña llamada Sofía, que vivía en una pequeña aldea en las montañas con sus padres y hermanos. Sofía era una niña curiosa y aventurera, siempre dispuesta a explorar los alrededores de su hogar y descubrir nuevos lugares. Un día, mientras exploraba el bosque cerca de su casa, Sofía se alejó demasiado y se perdió. Después de buscar durante horas... Sus padres y vecinos no pudieron encontrarla y finalmente tuvieron que aceptar que Sofía había desaparecido. Sofía, por otro lado, se encontró sola y asustada en el bosque. Sin embargo, su espíritu aventurero no la dejó de caer y decidió que iba a sobrevivir. Aprendió a buscar comida y agua en el bosque, construyó un refugio improvisado y se mantuvo alerta para evitar peligros. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, y Sofía aprendió a vivir en la naturaleza. Pero a pesar de su valentía, extrañaba a su familia y ansiaba volver a casa. Un día, mientras estaba buscando vallas en el bosque, Sofía encontró a un grupo de excursionistas que estaban de paso. Afortunadamente, hablaban su mismo idioma y se dieron cuenta de que la niña estaba perdida. La llevaron de vuelta a la civilización y la entregaron a las autoridades. Sofía fue llevada a un orfanato donde esperó durante meses a que alguien la adoptara, pero nadie lo hizo. Finalmente, a los 12 años, un matrimonio sin hijos la adoptó y se la llevó a vivir con ellos a otra ciudad. A pesar de que Sofía estaba agradecida por tener un hogar, extrañaba a su familia biológica y siempre se preguntaba qué había pasado con ellos. A los 18 años, decidió emprender la búsqueda de sus padres y hermanos. Investigó en los registros públicos y visitó su aldea natal, pero nadie sabía nada de su familia. Sin embargo, Sofía no se rindió y continuó su búsqueda, incluso cuando parecía imposible. Finalmente, después de muchos años de búsqueda, Sofía recibió una llamada de una mujer que decía ser su tía. Había oído hablar de la búsqueda de Sofía y estaba emocionada de decirle que su madre todavía estaba viva y vivía en una ciudad cercana. Sofía se apresuró a reunirse con su madre y hermanos que habían estado buscándola durante años. Se abrazaron con lágrimas en los ojos, emocionados de estar juntos de nuevo después de tanto tiempo. Sofía descubrió que su madre había estado enferma durante muchos años y no había podido buscarla personalmente. Sin embargo, nunca la había olvidado y siempre había mantenido la esperanza de encontrarla algún día. La familia se reunió y se contaron las historias de los años que habían pasado separados. A pesar de que había pasado mucho tiempo, se dieron cuenta de que todavía se amaban y que habían estado esperando este momento durante tanto tiempo. Sofía finalmente había encontrado su hogar y su familia. A pesar de que habían pasado muchas cosas buenas y malas en la vida de Sofía desde que se perdió en el bosque. Y aunque había tenido que enfrentar muchos desafíos y dificultades. Finalmente había encontrado la felicidad que tanto anhelaba al reunirse con su familia. Aprendió muchas lecciones valiosas sobre la fuerza y la perseverancia. Y también sobre el amor y la importancia de la familia. Sofía estaba agradecida por todo lo que había pasado en su vida ya que le había permitido crecer y convertirse en la persona que era hoy en día.